En 2015, la Organización de las Naciones Unidas estableció los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una guía de ruta internacional que incluye puntos como energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsables, educación en calidad, acción por el clima y paz, justicia e instituciones sólidas. En este canal encontrará contenidos e información sobre estos puntos. Le animamos también a visitar nuestro sitio web en la descripción del canal.